En este vídeo vamos a ver distintas demostraciones en Lean de la propiedad distributiva del cuantificador existencial sobre la disyunción. Es decir, vamos a demostrar que existe x, px o q de x es equivalente a existe x, p de x o existe x, q de x. La rayita, muy bien. Como siempre. Empezamos importando la táctica, creamos una sesión para separar los nombres. Voy a usar otro, como siempre los lemas AU1 y AU2, porque aunque la demostración es una equivalencia, lo haremos demostrando primero que la parte izquierda implica la derecha, en segundo lugar que la parte derecha implica la parte izquierda y finalmente se unen las dos en el bicondicional. Bueno, pues como decía... Creamos la sesión, declaramos que u va a ser una variable sobre tipo y p y q son predicados sobre u. Y lo primero que vamos a demostrar, la primera implicación, es que si existe un x tal que se cumple p o q, entonces o existe un x que cumple p o existe un x que cumple q. Y la demostración que vamos a intentar reproducir en primer lugar es la que se encuentra en la página 22 del tema 4 del, libro, del curso de lógica. Vean, tenemos que demostrar la fórmula existe x, p de x o q de x. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bien, nuestra premisa también es un existencial, por tanto lo que vamos a hacer es eliminar el existencial que está en la fórmula 1. ¿Cómo? Pues aquí nos afirma que existe un elemento ...que cumple P o Q... ...bueno, pues ese el elemento vamos a darle un nombre... ...X0... ...vamos a suponer que X0... ...es un elemento para el que se cumple P o Q... ...bien, y con eso tenemos que demostrar... Eh, ...en la línea 9... ...que o existe uno que cumple P... ...o existe uno que cumple Q... ...bien... ...como en la línea 2 lo que tenemos una disyunción... ...vamos a hacer la demostración... ...por eliminación de disyunción que está en la línea 2. ¿Y eso qué es? va a ah, hacer? Sí. Pues nos va a generar dos casos. En el primero se supone P de X0 y en el segundo caso se supone Q de X0. Y en los dos casos hay que llegar a demostrar que existe uno que cumple P o existe uno que cumple Q. En el primero es muy fácil porque si sabemos que X0 cumple P, por la regla de introducción del cuantificador existencial, existe un elemento que cumple p, el x0. Y si hay un elemento que cumple p, pues por la regla de introducción de la disyunción ya sabemos que o existe un elemento que cumple p, o existe un elemento que cumple q. La segunda es exactamente igual, solo que cambiamos p por q. Suponemos q, por tanto, sacamos que existe un elemento que cumple q, y, por tanto, ya tenemos la disyunción. Bien, pues vamos a ver cómo se formaliza en LEAN esta demostración. Hemos dicho, lo primero que vamos a hacer, renunciar en fin, como siempre, aquí lo tenemos, la hipótesis 1, en la escritura de LEAN, existe un elemento X que cumple o P o Q. Y aquí, o existe un elemento que cumple P, o existe un elemento que cumple Bien, ¿qué hemos dicho? Que vamos a usar eliminación del existencial en la hipótesis 1. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Eliminación del existencial en la hipótesis 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es toda esta caja que va desde la línea 2 a la línea 9. ¿Cómo empezamos la caja? Bien, como la hipótesis 1 es un existencial, pues suponemos que hay un x0 para el que se cumple o P o Q. Eso es lo que hemos escrito aquí. Esta línea, e se corresponde exactamente con esta. Y es un supuesto. Bueno, todo esto de aquí. Bien. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues lo vamos a hacer por eliminación del, de la disyunción en el 2. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. Eliminación de la disyunción en el 2. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Que se van a crear dos cajas. Aquí en lugar de dos cajas, pues están estos dos paréntesis. En el primero, ¿qué hacemos? Pues suponemos que X0 cumple P. Eso es lo que he puesto aquí. Suponemos que X0 cumple P y le pongo la etiqueta H3. A partir de eso, por introducción del existencial. Usando X0 y H3, que afirma que X0 cumple el P, pues ya tenemos que existe un X que cumple P. Y a ese le ponemos la etiqueta H4. Como ya tenemos la parte izquierda, por la regla de introducción de la disyunción en la derecha, aplicado, perdón, en la izquierda, aplicado a H4, pues ya lo tenemos. Y el otro es exactamente lo mismo. Veis que esta demostración es prácticamente lo mismo que esta, con su premisa, conclusión, supuesto, regla, prácticamente igual. En fin, en lugar de la cajita y paréntesis. Pero bueno, bueno, lo mismo. Bien, y ahora lo que vamos a ver es cómo se puede simplificar. Bueno, voy a dejarla de esta forma. ¿Cómo lo podemos simplificar? Bueno, vamos a ver. Primero. En lugar, de, eh, la primera simplificación es pura azúcar sintáctica. En lugar de escribir eh, la regla de introducción del existencial aplicado a X0 y H3, pues lo podemos usar con este patrón. Y lo mismo, el existe intro, pues lo podemos usar con este patrón. Veis que aquí lo único que he hecho ha sido simplificar un poco la notación. En la tercera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues aquí también es quitarle el azúcar sintáctico. Vamos a ir a buscar la esencia de la prueba. Toda esta parte de aquí, demostrar y la justificación, se puede quitar. ¿Y qué es lo que voy a dejar? Exactamente la justificación. Eso es lo que he dejado aquí. Hay que quitar todo lo de el demostrar. Y el lado abajo, se va haciendo paralelo. Todo esto también se puede quitar. Y se queda solo el introducción de la disyunción a de la derecha aplicado al H7. Bien. ¿Qué más? En la siguiente observamos que el H4, que está aquí, el H4, en realidad, qué es? En realidad es aplicar el existencial con X0 y H3. Luego aquí, en lugar del H4, que es lo que puedo escribir? El X0 y H3. Y lo mismo, el H7, ¿quién es? El H7, su demostración es X0, H6, introducción. Bueno, pues esto es lo que pongo aquí. En lugar del H7, lo que pongo es introducción del existencial con X0 y H6. Bien, otra vez, el suponer y después escribir una demostración, eso es azúcar sintáctica, en lugar de suponer todo esto, ¿qué es lo que puedo poner? Simplemente lambda h3, y lo mismo en lugar de suponer h6 y todo esto qué puedo dejar, solo el lambda h6 Bueno, y otra vez lo mismo otra vez la misma historia suponer x0 y h2 ¿qué hace esto? En lugar de suponer ¿qué es lo que ponemos? lambda x0 h2 bueno, pues ya hemos llegado a una demostración, la sexta, que es puramente funcional y veis que refleja, en fin, cogiendo un poquito de práctica en la programación funcional, refleja exactamente el contenido de la prueba, que es lo que tenemos en la parte derecha. Bueno, pensad los mal espacios, pero ahí está, esto es esencialmente esta aplicación de funciones, demostraré, componer funciones. Bueno, <coughs> vamos a cambiar el estilo de demostración. Voy a ponerlo ah, aquí, control C, control G, para que me salga aquí la, también la sesión, y esto es lo que quiero demostrar, bueno, pongo aquí un poquito más a la derecha para que esto entre, entero. bien, bueno, esto es lo que tengo que demostrar, pero, en lugar de demostrarlo, lo que voy a hacer es, usando la táctica de buscar en la librería, le voy a decir al sistema que busque si tiene algún lema que ya me dé esa demostración. Y efectivamente, hay un lema que es Existe or distribu eh, Distributiva del Existencial sobre la disyunción, MP. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo del MP. Veamos, pongo esto, esta es la demostración, aquí la tenemos. ¿Veis por qué es lo de MP? Porque aquí tenemos la doble implicación, a donde tenemos que llegar, precisamente. Pero en este caso yo solo quiero la implicación de izquierda-derecha, a por eso es lo de MP. Y aplicándoselo, la parte izquierda, a la hipótesis H1. Aquí nosotros hemos llegado a una demostración y el sistema lo de escribirlo también, el sistema nos permite verla. Si le dais escape punto dentro de EMA, aquí tenéis la demostración. Y si os dais cuenta, lo que aquí he escrito, bueno, esta parte de aquí, pues se parece mucho a lo que esta demostración, si los veis, HPQLIN. Bueno, el y nosotros hemos puesto eliminación, lo voy a poner aquí. Nosotros hemos puesto. Eh, lo estoy comparando con esta. Nosotros habíamos puesto. Bueno, ya lo había cambiado. Aquí habíamos puesto. Or el -in, Pero Or el -in es lo mismo que. Or. Es sí, decir, eliminación de la disyunción en H2. Es lo mismo usando la notación punto. Que H.2 el -in. Aquí en lugar de H2 le han llamado. HPQ, pero es lo mismo, esencialmente, veis que la demostración es prácticamente parecida. Hombre, nosotros no la hemos escrito directamente, sino que hemos llegado a la demostración, la voy a quitar, eh, poco a poco, paso a paso, pero en fin, ya saben, el sistema sabe dónde está, nos la muestra y la podemos comparar, incluso aprender de las demostraciones del sistema, bueno, descifrarla, entenderla, vamos a hacer otra demostración no, está pero cambiando el estilo ahora eh, la voy a hacer eh, cuidado que le he dado control C, control G no, vaya lo voy a poner bien, control X 3, control C control G, ya tengo aquí y voy a ajustar esto un poquito así bien esto es lo que tenemos que demostrar y lo vamos a hacer, aquí está la demostración, eh, lo vamos a hacer de una manera aplicativa. Vean, bueno, la diferencia es, eso ya lo he advertido más de una vez, yo no estoy poniendo eh, que el X tiene que ser el, del tipo U, el sistema lo pone, ahí aquí también está X todo lo está poniendo explícitamente con los tipos, pero eso lo infiere el sistema, no se lo tenemos que decir vale bueno entonces yo quiero hacer esta demostración y cómo lo voy a hacer me fijo que la hipótesis h1 es existencial por tanto lo que voy a hacer es demostrar la táctica de casa la, eh, la táctica de casa aplicada a h1 bien y qué va a ser en nuestro caso? Bueno, como es un existencial, los casos va a ser me va a dar un testigo y me va a dar una prueba de que el testigo cumple la propiedad, que el testigo cumple p o cumple q. Bueno, pero en lugar de dejarle que invente los nombres, le digo que para el testigo use la, el, la variable x0 y para la prueba de que el testigo cumple la propiedad use h3. ¿Qué es lo que va a pasar cuando apliquemos la táctica? Aplicar y llegar, ponerme detrás de la coma. Pues que el h1 va a desaparecer y va a aparecer el x0 y el h3. Efectivamente. Aquí tengo añadido el x0 y la hipótesis h3 que dice que x0 cumple op o q. Bueno, ahora el h3 vuelve a ser... Lo del existencial y la disyunción son primos hermanos, evidentemente, pues existencial es como una generalización de la disyunción. Entonces, volvemos a usar otra vez la táctica de caso, pero sobre la hipótesis H3. En este caso, como es una disyunción, ¿qué va a hacer? Pues me va a generar dos casos. Primer caso, suponiendo que X0 cumple P. Segundo caso, suponiendo que X0 cumple Q. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Pues que me va a escribir dos objetivos, efectivamente, ¿veis? El primer objetivo con HP de X0 cumple P y el segundo objetivo que le he llamado HQ, HQ con que X0 cumple Q. Bueno, y esos dos casos, bueno, pues estos son los dos que he escrito aquí entre llaves. Vamos ahí al primero. El primero... Pongo bueno, aquí ya estamos en el primero. Y tengo que demostrar esta fórmula. En realidad, tengo que demostrar una disyunción, pero yo lo que voy a demostrar es la parte izquierda. ¿Cómo le digo que voy a demostrar la parte izquierda? Pues le doy con left y observa que la conclusión, en lugar de la disyunción, que va a quedar solo la parte izquierda, lo que está subrayado. Bueno, ahora la conclusión es un existencial. Para demostrar el existencial lo que le tengo que dar es... es un testigo de que cumple la fórmula P. Digo, bueno, usa X0. Y entonces, en lugar, el X0 lo puede usar porque X0 es de tipo U. Y en lugar de el, la conclusión un existencial, la conclusión que me va a dejar es que tengo que demostrar que el X0 cumple P. Efectivamente. Pero eso es exactamente la hipótesis HP. Y ya lo hemos demostrado. Ya tengo la primera demostración. Vamos por la segunda. En la segunda, ¿qué estoy suponiendo? Que X0 cumple Q. Luego, lo que voy a demostrar es que existe un elemento que cumple Q. Bien, lo que voy a demostrar, por tanto, es la parte derecha de la disyunción. ¿Cómo se lo digo? Pues que use la táctica derecha y mira que cuando le diga que aplique la táctica se va a quedar, la conclusión se va a quedar solo con la derecha. Efectivamente. Le tengo que decir... ¿Quién va a ser ese testigo? Digo, usa X0. Y cuando se lo digo, dice, vale, pero me tiene que demostrar que el testigo cumple la propiedad. No hay problema, porque eso es exactamente la hipótesis H. Y con eso ya tenemos la demostración. Bien, la podemos simplificar. Mirad, aquí hemos hecho primero casos para el existencial, para el H1 y después casos para el H3. Bueno, lo podríamos agrupar los dos, esas dos líneas, en una, como en lugar de usar caso, el caso recursivo, R case Lo mismo, la hipótesis H1. Pero como H1 es un existencial, por eso le digo que me lo va a descomponer. Aquí están lo de los paréntesis con ángulos. Este paréntesis con ángulo, que ya sabéis que es cómo se escribe, que en fin, lo he escrito muchas veces. Es simplemente escribí barra y menor bueno, pues entonces, el elemento va a ser x0 pero, una vez que haya el x0 ¿qué va a tener? 2 y en eso de tener 2 que es una dilución, usamos el patrón con la barra vertical, el primero va a ser hp y el segundo hq con todo esto mirad, ¿qué es lo que va a pasar? pues, me va a crear Va a meter el testigo x0, pero me va a dividir también los dos casos, es decir, me va a llegar justo lo mismo que este. Esto solo lo ha metido en uno, por escribir de forma más compacta. Al principio se puede decir, uno bueno, no me complico la vida, y aunque escriba un poco más, ya está. Bueno, vale, pero conviene irse habituando también a los atajos, porque, en fin, estamos en el inicio, el inicio de la formalización de las matemáticas, que es la lógica. Ya tendremos tiempo de llegar a partes más complicadas. Pero si no acogemos los hábitos y los atajos, después la cosa se puede complicar mucho más. Bueno, lo que decía, ha introducido el x0 y los dos casos, el hp, que afirma que x0 cumple p, y el hq, ¿veis? Bueno, es lo mismo que aquí, exactamente lo mismo. Luego, lo que sigue a continuación, ahí no hay ningún cambio y es exactamente igual que antes. Y la décima demostración la vamos a hacer simplemente por eh, métodos automáticos. Si le digo, búscalo, busca automáticamente, dame sugerencia de qué método puedo utilizar. Le doy, le digo que me dé sugerencia y dice, hombre, lo puede usar con Fini. Bueno, pues lo intento y tiene éxito y ya lo tenemos demostrado. Fin. Y además de que lo tengo demostrado a todo esto, le he ido poniendo ejemplos, como es este. uno de ellos, me daría igual cualquiera. Lo voy a usar en lugar de ejemplo, pongo lema y le pongo un nombre. Este va a ser el auxiliar 1, es decir, la implicación de izquierda a derecha. A continuación tenemos que demostrar la otra implicación. Bueno, tenemos que demostrar que si existe un elemento que cumple P o existe un elemento que cumple Q, entonces tiene que existir un elemento que cumple o P o Q. Bien, y como siempre, vamos a empezar con una demostración de las que se encuentra en el curso de lógica. Aquí la tenéis. Y vamos a ver cómo podemos formalizar esta demostración. Bueno, mirad, ¿cómo está ella? Bien. El, lo voy a demostrar, la fórmula 1 es una disyunción, por tanto lo voy a demostrar por eliminación de la disyunción en 1. Eliminar la disyunción que va a ver va a crear un caso con la parte izquierda, en el que hay que demostrar la conclusión, y un segundo caso con la parte derecha. En el primer caso, tengo que demostrar esta fórmula. ¿Cómo lo voy a demostrar? Como lo que estoy suponiendo es un existencial. Por eliminación de la existencial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos suponer que el elemento, un elemento de los que sabemos que existe, que cumple P, va a ser el X0. Y X0 va a cumplir P. Y con eso hay que demostrarlo. Pero, hombre, una vez que tengo que X0 cumple P, ya tengo la parte izquierda de esta disyunción. X0 cumple P o cualquier cosa. Bueno. Cualquier cosa en ese caso lo que necesito es Q de X0. Porque una vez que tengo la fórmula 5, por introducción del existencial, ya está. Y la otra, prima hermana. No me voy a parar en los detalles, pero es prima hermana solo cambiando izquierda por derecha. Eh, vamos, pero vamos, muchas veces cambiar izquierda por derecha tampoco supone tanto cambio. Bueno, me quedo aquí a ver. Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a traducir? Bien, aquí tenemos el enunciado y ¿qué es lo que habíamos dicho? Eliminación de la disyunción en el 1. Eso es lo que pongo aquí. Y se crean dos cajas. Esta es la primera caja y después la segunda caja. En la primera caja, ¿qué estamos suponiendo? Que existe un X que cumple P. Todo esto de aquí es lo que he puesto en esta línea. Existe un X que cumple P. Y con eso tengo que llegar a demostrar que existe un X que cumple P o Q. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Por eliminación del existencial en 2. Aquí, eliminación del existencial en 2. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues supongo, la línea 3, supongo que X0 cumple P. ¿Veis? Eso es lo que tenemos aquí. Vamos a suponer que es el... Y una vez que lo tengo, por introducción en la izquierda, de la, eh, en la parte izquierda de la disyunción, aplicado H3, este P de X0 me da este P de X0, con lo que ya tendría P de X0 o Q de X0. Y a eso le he puesto H4. Y por introducción del existe en el H4, ya tendría existe X, P de x o QDX, que es lo que quería demostrar. Bueno, pues ya tenemos la demostración. Y la parte derecha exactamente igual. Esto de aquí exactamente igual. Y veis que el único cambio esencial es que cambia la izquierda por la derecha. Bueno, un cambio insignificante en este caso. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo podemos reducirlo. Empezamos. Primero, en lugar del existe, ¿qué es lo que podemos usar? El patrón. En lugar del existe X0H4, pues ponemos el patrón X0H4. Bueno, nos queda un poquito más corto. Vamos a seguir reduciendo. En lugar de escribir, se demuestra todo con el patrón X0H4. Basta dejar solo el X0H4. Todo esto. Se puede quitar porque esto el sistema lo deduce, el humano bueno lo ve. Y lo mismo aquí, toda esta parte de aquí se puede quitar y solo me quedaría otra vez el X0H4. Bien, siguiente reducción. Bueno, aquí el H4 en realidad que es ¿Eh? introducción, en la graduación de la izquierda, Usando H3. Bueno, pues aquí en lugar de este H4 me quedaría esto. Y lo mismo en el otro lado. Bien. Siguiente. Tengo suponer X0H3. Bueno, el suponer X0H3. Ah, ¿dónde estaba? Se puede también eliminar. Eh, porque eso sería lo mismo que poner simplemente lambda x0 h3, ¿bien? Y ya tenemos la quinta demostración, que lo tenemos demostrado en solo utilizando funciones, ya que el or el in también ya lo he puesto aquí la escritura, aunque lo quité en uno de los primeros, aquí tenía, en lugar de or el in h1, pues se puede escribir simplemente h1 l ¿bien? Bueno, pues esto de aquí, vamos a ver, control x3, eh, control x o, control x 4 bien, pues aquí teníamos esencialmente la demostración, todo esto de aquí, pues todo esto de aquí es este término de lambda cargo, toda esa prueba, una prueba es un término del lambda cargo. Bueno, vamos a ver ahora otra demostración. La otra demostración es usando la búsqueda con la librería. No lo voy a hacer. Lo buscamos y es. Y me lo da. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si antes era MP, ahora es MPR. Porque lo que está usando es la implicación de derecha a izquierda. Y la demostración... Eh, aplicativa vamos a irla viendo bueno primero hay que demostrarlo como el primero es un, una disyunción pues le digo voy a usar caso en h1 y el primer caso el existe x le voy a poner la etiqueta hp y al segundo caso le voy a poner h cuando la aplique que va a pasar que el h1 ha desaparecido y me aparecerán los dos casos. Aquí el de la etiqueta HP. Aquí el de la etiqueta H. Bien. Eso cada demostración de un caso. Es lo que he escrito entre esta llave. Y en el primer caso. Lo que tengo que demostrar es. Que existe. Pero la hipótesis HP. Es un existencial. Pues otra vez. Le digo. Lo voy a hacer. Con la táctica de caso. Aplicado a HP. Pero el elemento que existe, el ponle nombre H, perdón, x0 y la propiedad, pues llámala h de x0. Da igual, le podéis poner hp, da igual. Bien, veis, x0, h de x0. Bien, tengo que demostrar la existencia y digo, demuéstralo usando el x0. Usando el x0, pues quita la existencia y me quedará... P de x0, Q0. La parte izquierda ya la tengo. Digo, bueno, pues voy a demostrar la parte izquierda. Dice, vale, me tiene que demostrar P de X0. Pero esa es exactamente H de X0. Y el otro es prácticamente igual. Ahora le he llamado X1, HX1, usa el X1, usa la parte derecha. Al usar la parte derecha, solo me va a quedar el Q de X1 y esa es exactamente la demostración. Bueno. Pues ya lo tenemos. Y también podemos, aquí mira que hemos estado haciendo tres veces uso de casa. Aquí, aquí y aquí. Aquí caso sobre H1, HP y HQ. ¿Podemos todo eso meterlo en un único recursivo? Caso recursivo? Sí, porque es lo que le estoy diciendo. Es, mira voy a hacer caso recursivo, R cases, y está, caso recursivamente, de acuerdo, con un patrón. ¿Y el patrón quién es? Bueno, el patrón va a ser una disyunción, por eso es por lo que se pone aquí esta disyunción. Pero la primera parte de la disyunción a su vez que es un existencial, y un existencial lo puedo extraer el patrón. ¿Quién? Tengo que decirle quién es el testigo de, la, de que existe el X0 y ¿Qué nombre le voy a dar a la prueba de que el testigo cumple la propiedad? Le voy a poner h de x0. Con eso, cuando lo haga, observar que ha hecho. Ha creado x0 y la hipótesis h de x0 diciendo que el x0 cumple p. Esto es el primer caso. Pero como está lo de la barra, el segundo caso tiene, pues, añadió x1 y que el y la hipótesis HX1, afirmando que el X1 cumple Q. Bueno, y, lo, y después las demostraciones de cada uno, pues exactamente igual que en la demostración anterior. Y la novena, si le digo que lo quiero, que me dé pista, pues me da pista y con Fini también sale. Bien, y finalmente vamos a demostrar la equivalencia. Esto siempre es igual. ¿Cómo? Como ya tengo el... Un, las dos implicaciones, a la primera le he llamado A1 y a la segunda le, en el lema le he llamado A2, pues por introducción usando A1 y A2. No. Ya lo tengo. ¿Lo puedo escribir más corto todavía? Sí, porque ¿cuál es el patrón de introducir el if? Lo mismo, siempre es el mismo patrón, el de los paréntesis con ancho. Bien. Y se podría haber hecho también directamente, sí, con existe, vamos, con, la propia, con el tema que afirma la propiedad distributiva del existencial sobre la disyunción. Y con eso termina nuestras demostraciones. En los comentarios del vídeo, que publicaré cuando termine la grabación, están los enlaces al código y a la sesión. Y eso es todo por ahora.